No le ruegues, no lo persigas, no le insistas. Mejor haz estas cinco cosas. Secreto extra adentro. ¿Cansada de rogarle? ¿Cansada de tenerle paciencia y no se anima ni a comprometerse o a casarse contigo? ¿Le has insistido para que por fin se la rife por ti? Nada funciona. Entonces prueba a hacer esas cinco cosas. Número uno. Esto hará que el tema perderte. Hay algo que un hombre ama, y son los patrones de conducta. Con un patrón de conducta, él puede adivinar de qué manera se va a comportar una mujer, porque ya lo ha visto antes. Lo que tú tienes que hacer para que él tema perderte, es romper el patrón. Cambia por completo la forma en cómo te comunicas con él. En la forma en cómo te comportas, hará que sea difícil para él adivinar lo que pasa por tu mente. Cuando rutinariamente le envías su mensaje de buenos días, él ya sabe que estarás ahí siempre. Pero cuando no lo recibe por unos días, ya empieza a temer y piensa que tú ya estás saliendo con otro chico. Esto último es romper el patrón. Número 2. Haz esto para despertar su interés. Hay algo que despierta el interés de un hombre. Y es el interés que otro hombre pueda tener por ti. Te apuesto a que esto que te voy a decir te ha pasado. Antes de que él viniera a tu vida, nadie, pero nadie se atrevía a invitarte a salir. De repente, te vieron de la mano con este chico en la calle y ahora resulta que te salieron pretendientes por debajo del suelo. Hace rato, mientras abriste este video, te llegó un mensaje de «Hola hermosa, hace mucho que no hablamos, ¿por qué tan callada? ¿Por qué sucede esto?» por una sencilla razón, prueba social. ¿Qué es la prueba social y cómo seguir usándola a tu favor? Esto te lo explico al final del video Número 3. Haz que él tenga competencia. La competencia es algo elemental que despierta el interés de un hombre en ti. La competencia es una fuerza que hace que un hombre se levante temprano, se cepille los dientes, se vaya al gimnasio para ponerse bien cuadrado y verse espectacular para ti. ¿Por qué la competencia lo mueve tanto? Porque quiere probarte que es el más fuerte, el más inteligente, el más hábil, el más rápido. Y más cuando a tu alrededor hay chicos que lo superan en conocimiento y agilidad. Cuando él ve que nadie a tu par presenta competencia para él, sencillamente su mente se aburre, no intenta sorprenderte con sus habilidades y con el tiempo asume que eres una mujer fácil de complacer. No exiges mucho y te conformas con un tipo bonachón, rechoncho y buen mozo. Se acomoda porque no siente que tenga que esforzarse por tener tu atención. Pero cuando ve que tiene competencia y hay chicos que tú tienes a la mano que son hábiles en el baloncesto o el boxeo, literalmente despertará en él su interés por competir por tu atención y lo tendrás ahí tratando de conquistarte y evitando que te fijes en ellos. ¿Has visto cómo se comporta un hombre cuando está enfrente de su novia? Intenta impresionarla. Bueno, aquí pasa lo mismo. Cuando él se da cuenta que hay competencia y que hay otros hombres que te pueden impresionar, él va a luchar por ganarse tu atención. Y por eso es necesario que tú tengas un tipo de competencia con la que él pueda competir. Pero hay un truco interesante en esto que te lo revelaré en la parte de prueba social. Por favor, mantente atenta a lo que te contaré y sobre cómo usar la competencia a tu favor. Número 4. La mayoría de mujeres comete este error. Lo llamas incansablemente, te domina las ganas de estar con él, no dejas que otras cosas ocupen tu mente, el error es este, regalas tu tiempo. La mayoría de mujeres cometen este error porque están totalmente domesticadas y sumisas a las emociones de enamoramiento, no se pueden controlar. Dejan de lado sus aficiones, amigos y el café de las 10 con tal de estar con él. Se olvidan que tienen una vida y dejan que el centro de su vida sea él. Con lo cual van perdiendo poder para generar química y atracción y en su lugar repelen con tanta atención. ¿Has intentado comer más de un helado? El primero te supo rico, pero el segundo ya te empalagó. Hablar de un tercero y ya hasta te dan ganas de vomitar. Esto me lleva al quinto consejo 5 dosifica tu amor piensa en la coca cola en cantidades saludables haciendo ejercicio todos los días y consumiendo vegetales y azúcares de origen natural será más sencillo que disfrutes de una coquita sin pena que te haga daño pero imagina que tú mujer bien empoderada decide ser albañil, vas y después de las 5 de la tarde con los chicos de la obra, te atascas varios kilos de tortillas con 3 litros de Coca-Cola, y ahora imagina que llevas ese estilo de vida por años, el resultado, diabetes. Aquí pasa lo mismo, entre más amor das, más tóxica se vuelve la relación, no se trata de qué tanto amor tengas para dar, sino cómo se entrega, y lo más importante, en qué cantidad o dosis. Bueno, ahora sí, lo que estabas esperando. La prueba social y cómo vas a usar esta poderosa herramienta psicológica en tu favor. ¿Qué es la prueba social? Para empezar, su definición breve. Se trata de un fenómeno psicológico donde las personas asumen que las acciones de otras personas reflejan un comportamiento correcto en una situación específica. Para que te hagas una idea de cómo funciona esto, nosotros como seres humanos, guiamos nuestras acciones tomando como guía lo que otras personas hacen. Si vas a la iglesia y miras que todo el mundo saluda con un beso en la mano al líder religioso, es muy seguro que tú hagas lo mismo. Si vas a la universidad y todos parecen ir a comer a un mismo lugar, tú asumes que ahí debe ser la cafetería del campus. Y, y, y... Si un hombre ve que muchos hombres están compitiendo por tu atención y cariño, ¿qué crees que hará ese hombre? Exacto, hacer lo mismo. Las acciones de otros influyen en las nuestras. Y aquí está el secreto de cómo tú debes usar esto a tu favor. Ten amigos hombres. No, no necesitas que ellos quieran un romance contigo. No, no necesitas exhibir conversaciones donde ellos te declaren su amor. Solo tienes que exhibir tus fotos en Instagram o Facebook donde estás acompañado de ellos. Y aquí viene el segundo truco que te prometí en los puntos anteriores y es este. Asegúrate de que esos chicos con quienes te tomes fotos representen un desafío físico para el chico que te gusta. No es lo mismo tomarte una foto con tu profe de derecho penal a que tomarte una foto con tus compañeros de gimnasio, incluido tu instructor de 1,80m de alto y súper musculoso. La competencia física despierta el interés de un hombre por una sola cosa, competencia propiamente. A todo hombre, aunque la sociedad está intentando cortar eso de la psicología masculina, ama competir y se siente desafiado cuando está frente a alguien que parece ser su competencia. No hace falta que tú le digas que sales con otros chicos o que tienes amigos que practican karate. Solo necesitas tomarte una foto con ellos y ya, eso basta. No tienes que tener un romance con ellos, no tienes por qué presumir que sales con ellos. Solo los necesitas tener como amigos, nada más. Como cualquier mujer tienes derecho a tener amigos e incluso salir con ellos en las fotos. Esto es simplemente natural. Y lo tercero de lo que te hablé en el punto anterior. Esto le dice al chico que te gusta que tu vida no gira en torno a él, que tú tienes una vida. Así es como este consejo cobra vida. En resumen, usa la prueba social a tu favor, sal con chicos interesantes en plan amigos y asegúrate que estos chicos sean un reto físico, puede ser tu instructor de crossfit, de cocina, algún hermano de tu amiga con cuerpo atlético. Pero ¿no será muy forzado o fingido? si tienes una vida propia de ley vas a tener amigos, si te gustan las metas de ley vas a tener instructores, Solo una mujer con una vida hecha centrada en sí misma y consciente de que no se debe abandonar encontrará estos consejos fáciles y con todo el sentido del mundo, es decir es como pedirle a un pájaro que vuele o pedirle a un conejo que coma zanahorias, fácil Así, si llegaste hasta este punto, por favor, colócame en los comentarios la siguiente frase. Punto. Suscríbete. Y nada, que te dejo más tips en los siguientes videos. No te los pierdas y suscríbete a este canal si quieres más contenido de esta calidad y clase.